Debo admitir que soy débil sí. Soy una vez de la uno sí. negro Debo sí. admitir que soy débil sí. oh. Por eso ando buscando fuerzas Tu paisaje indiscuoso Débil Pero la esperanza me mantiene resguardado En un lugar soy, soy débil Por eso ando buscando fuerzas Tu paisaje indiscuoso Débil Soy Debil. débil Yo necesito fuerzas. Esa que me da tu olor Fuerza Esa que me da cada vez que escucho tu pequeña respiración Fuerza Esa que siento dentro de mi corazón Ya necesito fuerza Esa que se me va con tan solo un mensaje tuyo Otro viaje más, otro concierto lleno Las palabras de alabanzas a favor del rapero más aplausos, más fama, más dinero y yo te solo que día, aunque te vaya bien y te quiero No voy a extrañar, gracias por todo Siempre estaré contigo, nunca te sentirás solo Cuida tu mente y mejora tu léxico No te enamores de nada más que aquí estaremos Para compartir tus éxitos Pero como siempre el silencio es necesario Fue la rabia que él me produjo la que me alejó del barrio Todo tan callado me hizo conocerme Entenderme, sentirme y quererme ah, Un verso más, un verso más Grito desde adentro pero el tiempo no me da, no me alcanza, no da más, se me escapa sin piedad Y si fallo me juzgan en el nombre de una supuesta amistad En yeah. nombre de los que quieren reír cuando sonríes De los que te exigen, que en ellos confíes Pero hermano, soy la sonrisa para mí no existe No estoy contento, ni siquiera estoy triste ¿Para qué tanta alegría? ¿Para qué tanto derroche? Terminaría llorando de noche Si después de tanto solo quedo yo El único que me conoce Entonces yo necesito Fuerza Esa que me da tu amor Esa que me da tu olor Fuerza Esa que me da cada vez que escucho tu pequeña respiración Fuerza Esa que siento dentro de mi corazón Yo necesito fuerza esa que se me va con tan solo un mensaje tuyo La fuerza de mi gente que sonríe si le falta en dientes La de mi tío y su puto accidente La de mi tía por guerrera y por valiente Mis abuelas que siempre estarán presentes la tengo en la mente La fuerza de mi papá por lograr lo que se propone La de mi mamá por tantas preocupaciones La de mis hijos por ausentarme La de su madre por soportarme la fuerza del techo contra la lluvia que no escampa La de las tarimas que piso que siempre aguanta. La fuerza del que logró escapar de lampa Que no es por nada, pero aquí esa es la única trampa Así, si Cierro los ojos y respiro cada segundo A lo mejor despego mi pie de este raro rumbo yo no quiero cambiar tu mundo, quiero cambiar el mío, en el camino me confundo. Hace perdón, perdón, si es que es redundo. No tengo inspiración para sus tan no se abundo. Una pieza para que baile el vagamundo. Yo beberé pico queirolo mientras humo. En un lugar de mi cabeza ya no aguanto, de tanto desespero solo escribirme al y no saben cuánto. Por eso tocaría todos los días gratis, pero no puedo porque hay varias almas que esperan por papi.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 ya, yeah. de la dosis, paratox, se puede abrazar uno negro.